Bueno, nos encontramos en El Viria, una zona estupenda donde hay también muchos extranjeros y también muchos españoles. Y a todo el mundo que nos gusta disfrutar de la buena gastronomía, pues en nuestra tienda de expansión, que son cinco ya, y ya creo que van hasta por las seis, nos vamos a encontrar los productos más delicadeces que existen en cada punto, en cada sitio. No como ya conocemos uno de ellos y además nos encanta, y es que disfrutamos con el caviar, disfrutamos, verdad, nuestro paladar y, y que en la vida, si no es disfrutar también. .de la gastronomía y de eso sabes tú mucho que le das a degustar, es ¿eh? verdad, a personas pues que le encantan ¿no? Esta, estos productos que son de primera además. Sí, sí, manera. buenas tardes. Hoy estamos apoyando a nuestro amigo Gaby, el propietario, es la quinta tienda que abre y bueno, estamos en todas en todos los, los puntos de venta. ...con él y hoy estamos pues, apoyándolo... ...tenemos nuestro caviar, como siempre... siempre ...y es que claro, la tienda es que va de esto... ...va de estos productos... ...son productos muy exquisitos... ...tanto en aquí como en, en la Sagaleta... ...de otro punto de venta... ...en Nueva Andalucía... ...él cuida mucho el detalle... ...y bueno, el resultado es este ¿no?... ...tiene la clientela más exquisita de Marbella... ...la tiene... Esto se ve de todo el año, ¿no? Pero quizás ahora en invierno, eh, con las fiestas y tal, ha sido también. No ha podido faltar, ¿no? ninguna celebración, ¿no? Pero ahora también viene otra etapa, que viene otro tipo de turismo, que también le gusta a los extranjeros mucho disfrutar, incluso en casa, no tiene por qué ir a un restaurante, sino nos gusta disfrutar también del hogar, de la, de la casa, ¿no? De eso se trata, de que puedan eh, comprarlo, llevárselo a su casa, disfrutarlo con los amigos, no siempre tiene que ser eso fuera de casa. Donde, yo siempre digo que. ...que lo que más me gusta cuando comparto caviar... ...o cualquier otra cosa es estar con la familia, con los amigos... ...y, y bueno, y pueden hacerlo en su casa perfectamente... ...como tú bien decías... ...el caviar tiene su punto, digamos más cumbre... ...en, en Navidad, porque es una fecha muy apropiada... ...para consumir caviar, aquí en Marbella hay mucho, mucha población rusa... Mucho, y, ...y ellos consumen el caviar en Navidad principalmente... ...pero luego durante todo el año... ...siempre algún cumpleaños, algún evento... ...algo que celebrar ahí siempre... Claro, claro, ...así que... fiesta ahí la jacuzzi con el... ...con el buen... Claro, ...buenos caldos... El, un... <risa> ...el lujo, esto acompaña el lujo... ...muchísimas gracias... Bueno, ...a vosotros... Bueno, Gabi es muy conocido, todo el mundo le dice Gabi porque yo estaba hablando con, con los, las personas que lo quieren, que lo aprecia y me decían, Gabi, pero bueno, que vamos a oficial es Gabriel Moncada, que le damos la enhorabuena porque es un negocio en expansión y que bueno, que se ve todo el cariño que le ha puesto porque además que ven los productos y el ambiente que ha creado, ya vemos que es, esto si se hace con el corazón, se la siente bien, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tarde, muchas gracias Elena, eh, sí, hecho con el corazón y Gabi, por favor, sí, <risa> <risa> lo de Gabi. ...Gabriel Moncada, lo de Gabriel es solo cuando mi madre me quería regañar de pequeño... ...así que Gabi, Gabi va perfecto, ¿sí? Cuéntame cómo empezó este proyecto para que nos hagamos una idea... ...y las personas, pues que no te conocieran o no sabía de cómo nace, ¿no? ...todo este proyecto, eh, pues me gustaría hacer un resumen de cómo empezó... ...y hasta el día de hoy que también vamos a ver la expansión que lleva. Muy bien, mira, hace nueve años eh, yo trabajaba en eh, corte inglés... ...y hace nueve años en plena crisis y eh, debido a un cambio mi situación familiar... Eh, ...decidí salir de Corte Inglés... ...y uh, bueno, surgió mi camino un espacio... ...cerca de un negocio tocante a Corte Inglés... ...donde conocía el perfil de clientela... ...mi familia ha viajado mucho por el mundo... ...somos muy foodies... ...y uh, decidimos pegar un salto al vacío... ...e intentar un, un proyecto con muy pocos recursos... Eh, ...tengo muchas anécdotas de esa primera, de esa primera etapa... Donde, ...donde los recursos eran escasos y había que hacer... Eh, ...muchas manualidades para, para comenzar... ...y eh, decidimos montar una tienda junto junto a una open core... ...que, había, que hay todavía en Nueva Andalucía... ...en la avenida de los girasoles... ...esa fue nuestra primera tienda... ...y allí comenzó todo... Eh, ...la idea era dar un servicio diferencial... ...un, un producto diferencial, una calidad diferencial... ...y eh, creo que ese camino lo hemos conseguido... Eh, ...hemos estado muy atentos a nuestros clientes... ...a qué querían, a qué les gustaba... ...y eso nos ha dado prácticamente el resto de las ideas de negocio... Eh, la, ...la carnicería que abrimos años después... ...no era más que una necesidad de nuestros clientes... ...y en eso estamos, intentando darle lo que necesitan... ...o lo que nos piden. ¿Eh? la verdad es que somos más de calidad que de cantidad... ...porque hemos aprendido también a cuidarnos... ...y comer productos sanos y de primera calidad ¿no? ...y es lo que he visto aquí, porque son varias empresas... ...cada uno ofrece su mejor producto... ...y todos ellos están aquí... Correcto. Eh, una de las cosas que nos diferencia es la variedad y, por supuesto, la calidad dentro de esa variedad. Eh, tenemos ahora mismo activos 70 eh, proveedores diferentes, que ello confiere un surtido de más de 3.500 referencias eh, reales, todas con a, orígenes muy controlados, producto con una trazabilidad, una, una eh, vida del producto desde el origen hasta que llega a la mesa del cliente eh, muy controlada y sabiendo lo que comemos. ...y eh, siguiendo esa idea eh, crece, crece el negocio. ¿eh? ¿Tienes más de dulce o de salado? <risa> Yo soy de todo, me encanta comer... ...siempre estoy peleado con la comida... ...siempre estoy intentando eh, no comer demasiado... Eh, ...pero si me, tengo que, si me tengo que decantar por algo pues dulce. ¿eh? Hay mucho Sibarita y aquí tenemos de todo ¿no? ahí ya proyectos en marcha o en la mente... ...de seguir avanzando, seguir creciendo? Siempre. Eh, no sé si es una virtud o un defecto. Mi cabeza no para. Siempre está, siempre está ideando cosas nuevas. Tenemos muchos, muchos diferentes modelos de negocio, todos tocantes a lo que a lo que estáis viendo aquí, pero adaptables a diferentes a diferentes zonas geográficas o diferentes entornos. Y en esa línea eh, creo que podemos seguir creciendo. El producto estrella, estrella de vuestra tienda que no puede faltar bajo ningún concepto. Es, diferent, es difícil, muy difícil elegir. ...pero quizás eh, las carnes eh, de orígenes muy especiales... ...nos diferencian de, del resto... ...hay um, un origen como puede ser el guayú uh, japonés... ...muy difícil de tener, muy difícil de encontrar... ...y um, que son eh, cosas que uno puede probar una vez de la vida... ...y es diferenciador... ¿Eh? he visto que hay casi de... ...bueno yo el vistazo he echado de todo ¿no?... ...más que me encantan las huevas de erizo... ...y veo ahí, huevas de erizo, digo, esta es la mía... <risa> que me das una alegría porque esa es la idea de eh, eh, cualquier sibarita, cualquier persona que le guste comer pueda encontrar parte o la totalidad de lo que de lo que busca aquí ¿eh? pues muchísimas gracias enhorabuena sí, muchísimas gracias. y bueno pues eh, esperamos comprar mucho de mucho gasto aquí gracias. bienvenido eh, gracias. muchas gracias